Hey qué tal, a... oh, primero con Hey qué tal amigos y amigas, cómo están? Espero que estén de maravilla. Pues yo estoy bien, estoy contento de regresar con este canal, con este maravilloso canal. Bueno no tan bueno, sí maravilloso aquí todo transparente, todo con la onda. Aquí agarramos las buenas vibras justamente para agarrar, ¿no? La onda. Quiero decir en sí es de que tengo aquí uno, dos y están en camino un par unos cuantos paquetes más, me convertí en lo que jamás creí convertirme <risa> empezar a solicitar paquetería, bueno en línea, como hacer compras en línea pero esto lo ameritaba y aparte de que no se puede salir tanto y todo eso, pues esto lo amerita mucho así que vamos a abrir estos paquetes, no voy a dar tantos rodeos, yo ya sé que son, pero no sé cuál es Juan, y así No voy a dar tantos rodeos porque quiero Sacarlo, no quiero alargar tanto este video Y pues quiero irlo dividiendo Para que vayamos checando las cosas Poco a poquito Y pues nos vayamos familiarizando con ellas Son tres paquetes, vamos a abrir los tres de una vez Más adelante voy a estar haciendo El unboxing de cada uno de los paquetes Justamente para que ustedes los vayan viendo Conmigo y los vayamos abriendo Entre, los, entre todos ustedes y yo ¿va? Esto es para uso de parte de fotografía, de parte de video Para que vayan viendo por qué va la cosa ¿Va? Ahora voy a hacer la, la fotografía de video Listo, vayamos allá Bueno vamos a ir paquete por paquete, para irlos abriendo, con un pequeño puter vamos a abrir esto, era así verdad, Al lado, creo que este es al revés, este es otro tipo de paquete, vamos a ver, ay no, ya lo abrí. siempre la termino llevando, pero bueno, bolsa de papel y un paquetito adentro. Caja vacía, este ya sé, creo que ya sé cuál es ¿De dónde puedo abrir O oh, no sé, es que no Con mucha, mucha fuerza Un micrófono de chicharito Es la lámpara La lámpara me va a servir justamente para el video Es chiquita, pero... Es muy, muy eficiente, estuve viendo muchísimo de esto y he checado que, que están muy bien Pero bueno, ya tenemos estos tres paquetitos acá Los voy a dejar así Y este es otro micrófono Pero este micrófono es con un micrófono que va empotrado en la parte de arriba de la cámara Y aparte de que es un micrófono así, es unidireccional, es con de, condensador o algo así, ¿vale? Estos son los, los tres paquetitos que tengo para el día de hoy Y pues yo siento que vamos a hacer la prueba de este Para empezar, va Esto lo dejamos para otro video Vamos a hacer el unboxing Unboxing de este video, de este micrófono Chido, pero bueno Para sacar adelante el negocio, el business, todo esto Siempre es importante invertirlo un poquito Para que se vaya uno haciendo con las cosas, pues obviamente para mejorar la calidad de video, dicho contenido, dicha fotografía. Ok, aquí vienen paquetitos, viene de boya dos etiquetas, política de garantía y supongo que un instructivo pequeño. Este es, lo, es la ventaja de este que no utiliza pilas este va conectado directamente a la cámara obviamente como para que agarre o para cualquier este instrumento de que quieras grabar con el que quieras grabar audio la esponja Ay, tenemos este micrófono tenemos este que ayuda para que se pueda Vale, tenemos una bolsita también ¡Oh, oh, oh! ¡qué bonito Una bolsita para guardar el micrófono Y me imagino que todo esto Tenemos dos tipos de cable Este y este Ahora Vamos a ir a la prueba A ver qué tal se escucha Este micrófono Y todo esto. Pero antes de ir a la prueba del video Vamos a hacer la Demostración De este micrófono bueno, las la tomas, ¿verdad? Ah, así que cortemos aquí y vamos allá. Pues bueno, aquí se supone que ya tenemos el micrófono instalado Ya lo tenemos pegado la a la computadora Pues bueno, aquí se supone que ya tenemos el micrófono Que ya tenemos el micrófono conectado directamente a la cámara Y pues se supone que ya debería de escucharse algún sonido de manera diferente El sonido ya debería de escucharse muchísimo mejor Ya debería de escucharse un poquito más rico, más bonito, más audible Y pues bueno, vamos a hacer la prueba Aquí estamos con el micrófono bueno, sin el micrófono Y así se escucha Ok, ahora vamos a conectar el micrófono Aquí, aquí ya se escucha Estamos con el micrófono conectado Y se supone que ya debería de escucharse Un poquito más diferente En teoría, vamos a hacer Estamos haciendo esta prueba justamente para Para ver Qué, qué tan bonito se escucha Qué tan bueno es la calidad del Audio con el micrófono conectado Ay, estoy emocionado A ver, qué onda y pues bueno amigos, esto ha sido todo el video del día de hoy, espero que les haya gustado, a mí me gustó y pues estoy emocionado ya para ponerlo a prueba en lugares extremos. Si quieres que lo ponga a prueba en lugares extremos, en lugares más en el ambiente del día a día, pues déjamelo aquí en los comentarios, dime oye güey, si quiero que lo pongas a prueba o déjame tu manita arriba, suscríbete. Para que vayamos... Bueno, no tienes que suscribirte a fuerza. Obviamente, si te gusta el contenido. Pero si te gustó el este video, dale manita arriba. Y si te gusta el contenido, pues dale suscripción aquí abajo. No te cuesta nada. Suscríbete. Échame la mano. Ok, eso son muy desesperado. Pero bueno, en fin. En resumidas cuentas, así ya se escucha el audio. Ya es un poquito más diferente. Ya se escucha mucho mejor. Y próximamente estaremos haciendo la prueba del micrófono en chicherito. ¡Ah! Pero bueno, está, estamos listos para, para comenzar esta nueva aventura, con estas nuevas actualizaciones, con estas nuevas cosas. Los quiero mucho, échenle muchísimas ganas a todo lo que se vayan a proponer, que se vienen buenos proyectos, se, vuelve, se vienen buenas cosas este año y el próximo también. Y así, claramente, siempre que tú te lo propongas, estamos aquí. Echándole ganas a todo, ¿Vale? Dios los bendiga a todos. Un gran abrazo a todos ustedes. Los quiero mucho. Gracias por estar día con día en este canal y en mi Instagram y así en todos lados. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. No salgan si no es necesario. Cuiden a los suyos. Cuídense ustedes. Y a echarle ganas todos los días. Dios los bendiga a todos. Cuídense.